En este vídeo vamos a tratar las teselaciones. ¿Y qué es teselar? Teselar es recubrir el plano utilizando un patrón o una regularidad formada por figuras planas de tal manera que esa, ese patrón no deje ningún hueco en el plano. Además, tenemos teselaciones muy cerca nuestras. Si os vais al cuarto de baño o a la cocina, muy probablemente las paredes estén teseladas, o sea, estén recubiertas por una regularidad, por un patrón. Para ver esto, es mucho más fácil si utilizamos una superficie plana. Así que vamos a hacer un pequeño cambio de escenario. Para esta parte lo que os recomiendo es que paréis frecuentemente el vídeo y sigáis lo que voy a hacer ahora, ya bien sea dibujando o recortando figuras, lo que prefiráis. Pero sí que sería bueno que siguierais lo que, lo que vamos a hacer aquí. Entonces el primer problema que se nos plantea a la hora de teselar el plano es el de qué polígonos regulares nos teselan por completo todo el plano, es decir, nos lo rellenan sin dejar ningún hueco. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir polígono por polígono viendo cuáles de ellos los teselan, cuáles no y por qué. Entonces para ello nos vamos a ayudar de un material didáctico que se llama polidrón. Polidrón está compuesto por estas piececitas que están aquí y que se pueden encajar unas con otras, entonces nos va a servir mucho para esta explicación. ¿Qué es lo que pasa con el triángulo equilátero? Pues el triángulo equilátero sí que te será el plano. ¿Por qué? Porque si cogemos bastantes triángulos más, lo que podemos hacer es rellenar el plano, poniéndolos alternativamente uno, digamos, hacia arriba y otro hacia abajo. Y podríamos seguir por aquí abajo, rellenando, hasta, pues si tuviéramos piezas infinitas del polidrón, o triángulo equilátero infinito, pues vemos que esto rellena completamente el plano. Podríamos seguir, seguir, seguir, seguir hasta el infinito. Entonces, hasta aquí bastante claro. ¿Qué es lo que pasa si cogemos un lado más? Es decir, los cuadrados. ¿Los cuadrados teselan el plano? Pues también. Además, esta teselación os la podéis encontrar en sitios tan comunes como el cuarto de baño. No en, pues, si ponemos muchos cuadrados uno al lado de otro, pues está claro que sí que nos va a rellenar por completo el plan. Y podríamos seguir por aquí abajo y por arriba. Entonces los cuadrados son otra de las figuras, otro de los polígonos regulares que sí que te en el plano. Además, si os fijáis, lo único que estamos haciendo aquí es una cuadrícula, que ya sabemos que nos podemos rellenar todo lo que queramos. Ahora bien, ¿qué ocurre con los pentágonos? Vamos a probar. Pues los pentágonos, empezamos colocando uno, colocamos otro pegado a un lado, igual que estábamos haciendo con los cuadrados, colocamos un tercero, y nos damos cuenta de que si tenemos que meter en este huequito que está aquí un pentágono, pues va a ser bastante difícil. No, imposible. Porque si siguiéramos con pentágono, pues nos vamos a dar cuenta que aquí nos ha quedado un hueco y no podemos rellenar con un pentágono. Entonces el pentágono es la primera, el primer polígono regular que no nos va a teselar el plano. En un momento vamos a ver por qué. Pero antes vamos a seguir viendo con otros polígonos. Por ejemplo, ¿qué le pasa al hexágono? Hexágono figura de seis lados. Pues si los ponemos, los hexágonos regulares, uno al lado de otro, pues nos damos cuenta de que con tres hexágonos sí que se nos va cubriendo. Aquí iría otro puesto, aquí otro, aquí otro. Entonces nos damos cuenta de que el hexágono sí que te el plano. ¿Qué es lo que pasa si consideramos polígonos regulares de más lados? El polidrón es un material que no tiene fi figuras planas de más lados que el hexágono, pero si lo mmm, investigáis y si probáis con muchos apples interactivos que hay, os daréis cuenta de que ningún, ningún polígono regular más allá del hexágono te será el plano. Entonces, ¿qué se nos queda? Pues nos queda que los polígonos regulares que te serán el plano son el triángulo girátero, el cuadrado y el hexágono, regular. Entonces, ¿qué tienen en común los polígonos regulares que sí que hemos visto que te en el plano? Como son el triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono. Pues si nos fijamos en los vértices donde se unen esos polígonos, por ejemplo aquí, nos damos cuenta de que siempre rellenamos un ángulo completo. Si nos fijamos en el pentágono regular, nos damos cuenta de que es eh, eh, una cosa de perogrullo, pero no podemos rellenar este ángulo completo. Nos falta este huequito que está aquí. Entonces, podremos decir que tenemos una teselación regular, que es como llamamos una teselación que está formada solo por polígonos regulares, si la suma de los ángulos de esos polígonos suman 360 grados. Si nos fijamos en el triángulo equilátero, voy a dejar solo los que se unen en un único punto, los ángulos sabemos que son de 60 grados. Cada uno de estos ángulos es de 60 grados. Y forman, en este punto en el que se unen, un ángulo de 360 grados, porque... Tenemos 6 triángulos que se unen, 1 2 3 4 5 y 6 y son cada uno de 60 grados, pues esto haciendo una multiplicación, como ya sabemos, en cualquiera de los algoritmos de didáctica de la aritmética, pues son 360 grados. ¿Qué es lo que pasa con los cuadrados? Pues con los cuadrados sabemos que se unen 4 cuadrados en un único punto. Y sabemos por la definición de los cuadrados, que son paralelogramos con los cuatro ángulos y los cuatro lados iguales, que cada uno de estos ángulos son de 90 grados. Entonces, como se unen cuatro cuadrados y cada ángulo son de 90 grados, de nuevo, realizando esa multiplicación, nos aparece de nuevo que son 360 grados. El siguiente polígono, que es el pentágono, nos va a costar un poquito más ver por qué no se puede, pero... Va a quedar bastante claro ahora el porqué. Entonces, si tenemos un pentágono, ya hemos visto que no se completa ese ángulo. Entonces, ¿por qué no se completa ese ángulo? Pues habrá que ver cuál es la suma de estos tres ángulos que están aquí. ¿Y cómo encontramos esos tres ángulos que están ahí? Pues vamos a hacer uso de lo que vimos en el primer vídeo de polígono, que es de el ángulo central. Entonces, si cogemos el punto central, sabemos que ese punto nos va a dividir en cinco triángulos iguales, que en este caso, aunque parezcan equiláteros, no son equiláteros, son isósceles. ¿Y qué ángulo va a ser este que está aquí? ¿Cuál es el ángulo central? Pues el ángulo central es tan fácil como si una vuelta completa son 360 grados, entonces como no se nos divide en 5, pues tendríamos que hacer 360 entre 5. Y si realizáis esa operación, nos sale que es un ángulo de 72 grados. Entonces, este ángulo que está aquí es de 72. Este es de 72, 72, 72, 72. Ahora bien, a nosotros nos interesa este que está aquí. Entonces, como son triángulos isósceles, voy a dibujar aquí un triangulito isósceles para que quede más claro, por si no se ve en el polígono. Hemos visto que este es de 72. ¿Y cuántos serían estos dos ángulos que están aquí, que son el mismo porque son isóceles, pues sería repartir lo que nos queda de 180 grados menos 72, que son 108 grados. Entonces, 108 grados es lo que tenemos que repartir entre estos dos ángulos. Pues si lo repartimos, o sea, hacer, dividirlo entre dos, pues nos sale que cada uno de estos ángulos es de 54 grados. Ahora bien, como veis, en este triángulo que está aquí se nos unen este que está aquí y este que está aquí, que son esos que hemos puesto aquí, de 54. Entonces, 54 más 54, anda, pues mira, nos sale 108 grados de nuevo. Entonces, todo este ángulo que está aquí es de 108 grados. Entonces, si sumamos de 108 en 108, pues que nos sale? Pues 108 sería un pentágono. Otro pentágono más sería... 216. ¿Otro pentágono más? sería Serían 324. Y si intentamos sumarle otro más, ya nos pasamos, porque tenemos que llegar hasta 360. Y no hay forma de meter aquí 108 grados más para poder colar ahí un, pent un pentágono más. Entonces, por eso, no te el plano los pentágonos regulares. El caso del hexágono es mucho más fácil de ver. ¿Por qué? Porque si nos fijamos un hexágono y hacemos su centro y los ángulos centrales, estas cosas que nos aparecen aquí, estos triángulos, sí que son triángulos equiláteros. Lo podemos ver colocándolo exactamente encima. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? ¿Cómo calculamos estos ángulos que está aquí para ver si de verdad suman 360 grados? Y no nos está engañando Juan Antonio. Pues... ¿Qué sería este ángulo que está aquí? Pues este es de 60, este es de 60, 60 más 60 son 120, entonces cada uno de estos es de 120 grados, y como se unen 3 y son de 120 grados, entonces realizando la multiplicación llegamos a que son 360 grados. Entonces sí que te se da el plano y sí que cumpla eso de que la suma de los ángulos es de 360 grados. ¿Y qué ocurre con los polígonos que no son regulares? Por ejemplo, ¿qué ocurre con los triángulos que no son triángulos de equilátero? Pues vamos a verlo. Lo que vamos a hacer es coger un triángulo cualquiera. Yo, por ejemplo, he recortado varios triángulos y los he coloreado para probar. Os recomiendo que si lo podéis utilizar hojas en sucio que tengáis y recortar varias figuras de ellas para probar teselaciones que no sean regulares. Entonces tengo estos triángulos que están aquí que obviamente no son equiláteros. ¿Descelarán el plano o no? Pues vamos a verlo. Si probamos a colocarlo, entonces podemos poner este por aquí, este quizá encaja aquí, este acá, este por aquí y seguimos así. Pues yo no tengo más triángulos, pero están un poquito doblados para verlos coloreados. Pero si os fijáis, sí que encajan. Eso quiere decir que este caso que está aquí, pues... Oye, sí que me ha salido una deselación. ¿Y qué ocurre con estos triángulos? Pues yo tengo, por ejemplo, otro triángulo distinto que he coloreado también y vamos a ir poniéndolo por aquí. Vamos, no sé, a poner rosa así. Este que es azul lo vamos a poner por aquí. Por probar. En realidad lo voy por probar una pantomima, porque yo sé perfectamente dónde tengo que poner los triángulos. Eh, vamos a poner este aquí. Voy a poner este azul así, a ver si encaja. Claro que va a encajar, lo sé. Eh, este rosa va a ir así. Este verde lo vamos a poner por aquí. Entonces, si os fijáis también nos están encajando. Y este azul, pues vamos a ponerlo por aquí. También nos encaja. Esto no es casualidad. No he cogido yo exactamente dos triángulos que sí se puedan. Todos los triángulos te el plano. ¿Y por qué? Porque sabemos que tenemos que rellenar 360 grados en cada uno de, de estos puntos, en los que se unen ángulos. Y nosotros sabemos, y vimos en el vídeos de triángulos que los ángulos de un triángulo suman 360 grados y además os puse una pequeña imagen de cómo podíamos comprobar que de verdad sumaban 360 grados y era cogiendo tres triángulos iguales y colocando los tres ángulos distintos unidos en ese, en ese punto aquí nos están sumando 180 grados. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Tengo que coger esto mismo, darle la vuelta y lo coloco. Y ya tengo los 360 grados y puedo ir repitiendo esto, esto y esto. Aquí si pongo este por aquí, este por aquí, me faltaría otro par de triángulos aquí para que sumen 360 grados, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso también ocurre esto que está aquí. Entonces, cualquier triángulo nos va a teselar el plano. Bueno, ¿y qué ocurre con los cuadriláteros? Pues con los cuadriláteros, si sabemos las propiedades, también vamos a poder saber si teselan o no el plano. Yo he hecho aquí... Un cuadrilátero cualquiera, eh, un trapezoide, no es ni siquiera un trapecio, ni un paralelogramo, ni nada. Y sabemos que en todo cuadrilátero la suma de sus cuatro ángulos es 360 grados. Entonces puedo pensar que si cojo cuatro de ellos y empiezo a unirlos de tal forma que su, los cuatro ángulos queden exactamente en el mismo sitio entonces nos va a ocurrir que se nos quede un ángulo completo. Y podemos ir rellenando, voy a poner este para que se vea por aquí, esto de tal forma que siga teselando el plano. Este así. Entonces, ¿con esto qué es lo que puedo decir? Lo que puedo decir es que cualquier cuadrilátero también va a teselar el plano. Ahora bien, ¿qué pasa con los pentágonos? Porque habíamos visto que los pentágonos, el regular, no teselaba el plano. Lo que sí ocurre es que sí que hay otros pentágonos, por ejemplo, este es pues, una casita, si la ponemos así. Hay algunos que sí que lo teselan. Por ejemplo, este no tengo que hacer más que ponerlos así. Encajo este hueco que está aquí y le pongo otro por aquí. Y como podéis ver, esto me va a ir haciendo, para que se vea mejor, me pongo esto por aquí. Y puedo completar esto por aquí, por aquí, por aquí. Hay ciertos pentágonos que sí que se teselan el plano. Y resulta que hay 15 tipos distintos que sí que lo consiguen. En los hexágonos solo ocurre con algunos. Como regla intuitiva, si tenemos un hexágono que se puede dividir en dos cuadriláteros exactamente iguales, entonces sí que se te podría teselar el plano. En otro caso, no se puede decir si sí o si no. Además, hay polígonos cóncavos que también teselan el plano. Por ejemplo, la típica cruz, la que aparece en la bandera de Suiza, por ejemplo, es un polígono cóncavo, porque esto tiene un pico hacia adentro, que tesela el plano. Lo único que tenemos que hacer es seguir dibujándola y podríamos teselar el plano con ella. Perdonad mi dibujo, pero como ya sabéis, mi lema es si estuviera bien dibujado. Y si no lo sabéis, ya lo sabéis. Además, no tienen por qué ser polígonos como tal. Sino podemos crear figuras como estas que teselan el plano de una manera pues, algo más creativa, podríamos llamarla. Que van encajando, aunque no son polígonos, de, de distintas formas. Por último, también son interesantes las teselaciones que no son únicamente formadas por un polígono regular, sino que son formadas por varios polígonos regulares. Estas son las teselaciones semirregulares y sin entrar mucho en ello, hay ocho tipos distintos que podéis ver aquí. Una de las cosas que a mí me gustan más de estas teselaciones y que yo creo que os ha llamado también la atención es cómo estas teselaciones que son tan raras, ¿cómo se pueden construir? Pues, por ejemplo, para hacerle un poquito más fácil, vamos a ver, por ejemplo, esta que está aquí, que también tiene una forma bastante interesante. Entonces, ¿cómo podríamos nosotras y nosotros hacer una teselación como esta? Entonces, si os fijáis, tiene una forma muy similar a qué figura. Pues tiene una forma muy similar a un cuadrado. Y si la ponemos encima, pues sí, parece que sí. Entonces, ¿cómo podemos llegar desde un cuadrado a esta forma extraña que tiene curvas, que tiene eh, partes de circunferencia? Pues lo que hacemos es añadir y quitar la misma forma. Por ejemplo, si nosotros queremos esta curvita que está aquí encima, lo que podemos hacer es añadir esta curva aquí abajo. ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos añadir las cosas porque sí, por la cara. Entonces, lo que hacemos es quitar esa misma forma de abajo. Si solo tuviéramos esto que está aquí, tendríamos una figura algo así. Seguiría siendo una teselación porque si yo dibujo la misma figura aquí abajo, la misma figura aquí abajo, y ya no la veis, o casi, y la puedo colocar por aquí. Entonces, esto sigue siendo una teselación. La idea es coger algo que ya sepamos, un polígono, que puede ser regulado o no puede ser regular, siempre que te sale el plano, e ir haciendo pequeñas modificaciones de manera que vaya encajando. Para llegar a estas, pues lo único que tendríamos que hacer es añadir esta parte que está aquí, esta semicircunferencia, la voy a añadir, o sea, la voy a quitar por aquí abajo también, y tengo que hacer lo mismo en ambos lados. Entonces, voy a hacer este hueco por aquí, voy a terminarla por aquí, y a terminarla por aquí, y a quitárselo por aquí. Entonces, como veis, hemos transformado el cuadrado, quitando y poniendo cosas, en esta teselación que está bastante molona esta que está aquí la que hemos visto antes pues se hace lo mismo pero partiendo desde un rectángulo eso sí es un poquito más especial porque no es exactamente añadiendo y quitando el lado opuesto sino tiene algún truco más tenéis aquí otra otros ejemplos más que tengo por aquí de teselaciones podemos llamarlas creativas o diferentes y os invito a que Investiguéis a ver si podéis sacar cómo surgen estas teselaciones a partir de polígonos regulares. Bueno, de vuelta a verme mi cara, ¿qué podemos hacer para trabajar todo esto en el aula? Pues, como habéis podido ver a lo largo de todo el vídeo, podemos utilizar distintos materiales que nos sirvan para trabajar las figuras planas y aprovecharlos para las teselaciones. Podemos crearlos nosotros, podemos recortar, podemos dibujar, no sé, podemos plantear que decoren la clase ciertas paredes con teselas o bien regulares o bien semi regulares o que hagan una teselación creativa y dibujarla y colorearla por toda la clase. Además, también podemos utilizar las teselaciones ya existentes porque en la cultura, eh, por ejemplo, en la Alhambra de Granada, en la Alcazaba de Málaga, hay muchas teselaciones. Todo está decorado con con teselación, entonces podemos investigar y estudiar qué tipos de teselaciones hay en esos en eso monumentos. Y esto es todo. En el próximo vídeo lo que vamos a hacer es ver los distintos movimientos rígidos que podemos considerar en el plano. ¡Hasta la próxima!